¿Qué tal, tribu? Ha vuelto Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Como todos sabéis, yo soy un hombre de paz, pero esta semana me he vuelto un poco gamberro y he preparado un proyectil canábico explosivo. So high, so, so ya! Yeah. Mira ya prende, mira ya prende En el programa anterior vimos las técnicas de extracción de cannabis más populares. Hoy analizaremos las técnicas super mega secretas de los maestros de las extracciones, las concretas de BHO y hachís en seco. Bienvenidos a otro programa más de extracciones, la sección que castiga tu mente. Para realizar esta explosiva receta canábica solo necesitaremos unos buenos cogollitos de nuestra mejor hierba, un buen empanado de hachís en seco y una buena capa de BHO que le dé consistencia a la concreta Precalentamos el BHO en una plancha de calor. Cogemos el cogollito y lo embadurnamos bien con el BHO. A continuación, lo empanamos bien con el fino polvo del hachís. ¡Y voilà! Croquetas de BHO listas, el postre perfecto para cualquier jornada canábica. Y en el próximo programa veremos una nueva técnica solo para los más expertos davers, crujiente de isolator aderezado con aceite de CBD. No dejéis de vernos y compartirnos. ¡Nos vemos! ¡Para saber de verdad todo! Todo sobre extracciones os recomiendo que visitéis Marihuana Televisión y su programa Marihuana News. Sabios consejos y la mejor información. Y recientemente en Estados Unidos se ha celebrado el día 420. Marco Rasta, nuestro colaborador en California, se coló en la fiesta de la revista High Times y nos manda este reportaje. Hey, Estamos aquí celebrando 420 en Los Ángeles, California, High Times. Parce, hemos estado aquí fumando todo el día Wax, joints, everything and anything Rockets, de lo que sea, parce, hash Pero con toda esa fumadera tengo un hambre ¿Será que me encuentro una morcilla por aquí? ¿Qué ganas de una morcilla, parce? Bueno, aquí los dejo con los highlights del día Si sí, no, estamos haciendo una nueva cerveza que o sea, no tiene alcohol, pero tiene GHC para la gente que, tú sabes, le gustan fumar, pero se ponen tranquilos. Y también estamos haciendo uno con CBD, que no es lo mismo, pero te pone bien calm. Cada tres o cuatro meses hacemos una competición en, en Instagram y, y todos los que hacemos los quemamos para que sepan que sí es de verdad. Yo me llamo Marco y estás viendo Marihuana marihuanatelevisión.tv Nada que me encuentre esa morcilla, sí. Y después de la marcha mundial, Madrid vuelve a ser canábica. El domingo 28 de mayo tenéis todos una cita en la manifestación, en la Puerta del Sol, donde podéis disfrutar de la mejor hierba y muy buena música. Yo voy a estar allí seguro y espero veros a todos. ¡Hasta luego!